¿Qué tal? Estamos con Irán Cruz, director general de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, y nada menos que en el contexto de la Expo PAC 2017 en Guadalajara, Jalisco. Irán, muchísimas gracias por darnos este espacio y que nos platiques sobre eh, la exposición y las actividades de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Claro que sí, David, mucho gusto, muchas gracias por este espacio que nos da tu editorial, para Masculinación. Más y bueno, pues estamos aquí en ExpoPAC Guadalajara pues re, eh, reafirmando el crecimiento que tiene esta región occidente y región Bajío. Es un, un, una dinámica muy interesante desde el punto de vista industrial y económico. ¿Y qué peso tiene esta región? De hecho, está creciendo 300% con respecto a la edición 2015 que también se realizó aquí en Guadalajara. ¿Esto es debido al peso específico de la, de la región de occidente y Bajío? Háblame de este factor. Claro que sí, mira, esta región ha mostrado crecimientos importantes en industrias muy muy específicas como es alimentos, bebidas, confiterías, industria automotriz en la parte de Bajío y bueno pues esto representa precisamente de que se haya tomado una decisión de pasar ExpoPAC Guadalajara este año en esta región y el siguiente año en Ciudad de México para irlos alternando. En general 2017 ha sido un buen año para la industria. Sin duda. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que creció el año pasado, eh, creció un eh, 4.6% al producir, producir 11.3 millones de toneladas, para 2017 estamos estimando tener un crecimiento del 5.1. En general, ¿cómo ha sido eh, la evolución de la industria eh, en México en los últimos meses? Bueno, ha sido una evolución muy favorable. ¿Por qué? Porque estamos pasando de un periodo de, de incertidumbre, como lo teníamos a finales del año 2016, a un periodo de expectativas, como es ahora eh, lo que llevamos desde de 2017. Y esto sin duda representa un área de oportunidad muy, muy interesante para el sector de la ciudad. ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento hacia los próximos años? Ya me hablaste de que ha sido un muy buen año, pero eh, ¿esto crees que se va a mantener en el futuro? Bueno, sin duda la industria de masa y de embalaje, como atiende a sectores muy muy específicos y muy importantes, ¿verdad? podemos destacar que va a ser un crecimiento sostenido en rangos que va a entre un 4 y un 6% en los siguientes cinco años. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros vemos cómo está el crecimiento de la industria de alimentos, la industria de bebidas, la industria de cuidado personal, ¿verdad? Y estos, estas industrias van reflejando un crecimiento sostenido de igual manera. ¿La industria mexicana de envase y embalaje se está haciendo más competitiva? ¿Qué es lo que está pasando? Claro, no sin duda la industria de envase y embalaje está reafirmando esa competitividad que ha venido desarrollando en los últimos años. Calidad, servicio, diferentes diseños... Eh, el tema de la sustentabilidad que tiene que ver precisamente con esta industria y en donde están siendo muy puntuales las empresas de eh, cumplir con todos los aspectos que se requieren desde el punto de vista de impacto ambiental. Ahora, esto es, el, la, la incorporación de nuevas tecnologías como las que estamos viendo aquí en la feria eh, hacen a las empresas más productivas. ¿Tú ves que sí hay un proceso de reconversión en general en la industria? Claro, sí, y es un periodo de... un, un efecto de de conversión, pero más bien de adaptación uh -huh. y de innovación con las nuevas eh, eh, tendencias que vemos desde el punto de vista tecnológico. Si hablamos de tecnologías de información, estamos hablando de optimización de operaciones, estamos hablando de realidad aumentada, uh -huh. estamos hablando de codificación y trazabilidad, de implementación y uso de robótica. Hay aspectos que de hecho ya son normativos, es decir, ya están regulados, como he dicho, la trazabilidad. Así es que, ya no, es de, ya no es una opción, es obligatorio. Claro. Y las empresas están, tienen que migrar a estas nuevas tecnologías. ¿Cómo ves la oferta en áreas, por ejemplo, como la trazabilidad eh, en este sentido? ¿Y, ¿Y qué otras áreas tecnológicas están eh, siendo, digamos, observadas ya a nivel regulatorio? Bueno, sin duda el tema de la, tra de la trazabilidad. Es muy importante que hay regulaciones en la Unión Europea, hay regulaciones en Estados Unidos y en México se está tratando precisamente para adecuar esas regulaciones porque estamos hablando de un sector global. Entonces México evidentemente va a la par del desarrollo tecnológico de lo que sucede en otros países dada la globalización que tienen las empresas internacionales. Y cooperativamente con Latinoamérica, con otros mercados latinoamericanos, ¿cómo el cerro el desarrollo de la industria en México? Bueno, en el, el tema de, de particular de lo que es Latinoamérica, pues México se ha venido desenvolviendo de una manera muy muy importante. Eh, podemos hablar que está dentro de los países con un mayor desarrollo eh, a nivel Latinoamérica, como es Argentina, como es Colombia, como es Chile, verdad. México, evidentemente, Brasil son en los países que van eh, liderando el, el tema de desarrollo tecnológico, implementación de nuevos materiales, la parte de la, eh, la tecnología de información y el tema de sustentabilidad. En esta feria en particular, otro tema bien interesante es el del reconocimiento del envase estelar. Claro. Este, eh, eh, anoche eh, se entregaron precisamente ya estos reconocimientos. Ah, de este certamen y del efecto que tienen los participantes en general en la industria. Claro, mira, el certamen en estelar es un eh, evento que ya lleva 32 años de realizarse de manera ininterrumpida. Son 32 años en los que nosotros hemos observado el desarrollo en cuanto a innovación, creatividad, uh -huh. uso de nuevos materiales. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando se evalúan estos envases, tomamos en cuenta todos estos elementos y algo también muy importante, la percepción del consumidor. Uh -huh. Y entonces el grupo de expertos que conforman el jurado calificador toma en cuenta cada uno de estos elementos y al final bueno pues es un, un evento en el que se le reconoce al fabricante del envase pero también al usuario del envase entonces es ahí cuando se hace una cierta interesante entre proveedores y usuarios de envases y un factor clave en la evaluación eh, de este certamen es la innovación qué tanto se está innovando realmente en México en lo que respecta a envases y a embalajes Claro, el tema de innovación, si bien es algo que se está escuchando mucho actualmente y es un tema eh, que para muchos es nuevo, para la industria del envase de embalaje lo han venido implementando ya desde hace muchos años. Muestra de ello son las 32 ediciones del certamen de base ¿Cómo lo estamos eh, consolidando? Bueno, pues con una vinculación entre lo que es la industria y lo que es la academia. ¿Por qué? Pues porque tratamos de de tener eh, dentro del certamen una categoría industrial y una categoría de estudiantes. La Asociación Mexicana de Más y Embalaje busca ser un organismo de vinculación precisamente entre academia e industria. Otro tema importante y que tiene que ver más con los proveedores de tecnología que con el usuario per se eh, es esta tendencia de la industria 4.0, la digitalización de la producción, concretamente en este caso de envases. Eh, y se ve en esta feria una gran proliferación de estas estrategias tecnológicas hacia 4.0. ¿Cómo ves este proceso de adaptación o de adopción incluso de tecnologías eh, para la manufactura digital? Bueno, en este sentido es muy importante esto que tú mencionas, la manera en la cual la industria... En base de embalaje se ha ido adaptando, inclusive ha ido proponiendo, uh -huh. como comentábamos hace un momento en relación a tecnologías de información, digitalización, personalización ¿Sí? de productos envasados. Es decir, pasamos de la personalización de la industrialización, ¿no? ¿Sí? cuando anteriormente se buscaba todo lo contrario. ¿sí? Sí. Entonces, hay temas desde el punto de vista industrial que son personalizables. Impresión eh, digital, uh -huh. ¿verdad? cambios de formatos, tiradas cortas en cuanto a la eh, fabricación y envasado de productos. Entonces, todos estos aspectos, pues la industria del base de base embalaje nos ha venido analizando ya desde hace algún tiempo para poder implementarlos fondo. En términos del PAC hay cosas como la personalización masiva ¿no lo digamos, eh, en algunas de las pláticas que, que ha habido aquí en el ciclo de conferencias de la Expo PAC y, y, eh, y la utilización del láser, por ejemplo, para eh, grandes eh, volúmenes de producción, hay mitos que de alguna manera están rompiéndose con el avance tecnológico que se pueden ver aquí en claro, el claro. tú Claro, que, ¿Tú crees que en México estamos ya listos para adoptar este tipo de tecnologías? Bueno, si bien eh, estamos en un proceso precisamente de capacitación, un proceso de prueba, un proceso que comienza a implementarse, ¿verdad? podemos decir que sí, México está preparado para este tipo de, de tecnologías y de nuevos desarrollos, porque no debemos olvidar y no debemos de, de, de dejar a un lado la parte del entorno global. Un mensaje final, Irán, que quisieras dejar a la audiencia de El Empaque Más Común. Claro, bueno, pues agradecer esta invitación, esta participación. Irán, muchísimas gracias. Irán Cruz, director general de la Asociación Mexicana de envase y embalaje aquí, nada menos que en la EXPO PAC 2017, en la bellísima ciudad de Guadalajara, Jalisco.